Buenas chavales, este es un vídeo que hago muy rápido para explicaros cómo entrar en un servidor. vale Para cualquier servidor os voy a enseñar cómo entrar al nuestro en concreto. Pero así ya sabéis cómo entrar en cualquier otro. Esto es Minecraft Bedrock, no os equivocáis. Principalmente el vídeo va destinado al coleguita, a Crusher, que ha intentado entrar en nuestro servidor y no, no ha podido. Así que le vamos a enseñar a él y a todos vosotros cómo entrar. Lo primero es darle aquí a jugar. Entonces... Le dais aquí al R1, o no sé en la Xbox, en la consola en la que estéis, pero en la Play es en, con el R1, y os ponéis aquí encima unirse a Real. Es a la X y te dice código de invitación. Le das a la X y lo introduces. Nuestro, este. a ah, mira qué bueno está aquí. El nuestro es este. No lo voy a escribir, lo tengo copiado. Le das al R2 y para adentro. Te sale siempre, porque soy un maniático y no me lo he sacado ese cartel. Y entre que carga y no carga, estás dentro. A ver si el próximo día te vemos a Crasher ahí dentro. A ti y a todos los que queráis entrar. Este servidor es para entrar a pasear. Podéis entrar, dar una vuelta. Tenéis máquinas de comida automática. Tenéis sistemas de transporte que podéis utilizar. Y tenéis camas seguras donde dormir para grabar vuestras partidas y hacer vuestras movidas. Ya estamos dentro del servidor. Ya, esto ya estaría. Bueno, espero que os sirva. Si tenéis que uniros al server de algún coleguita o algún server que encontréis por ahí o lo que sea, veis que tiene un código, pues sabéis que con ese código os podéis meter y cómo hacerlo. Venga, chavales, un abrazo. Cuidaros.